50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 7021, estamos en Superastro Luna para hoy jueves, 11 de mayo, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, las baloteras funcionan y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo, es momento de conocer el resultado, aquí está el ganador, número nueve. 2 4 7 el signo cáncer verifiquemos juntos el resultado gana el número 9 2 4 7 el signo cáncer 9247 con el signo cáncer delegado de col el resultado es correcto correcto gracias a todos felicidades y consulte en nuestra página web resultados feliz noche